de comenzar con el vídeo quiero agradecer a los tres miembros del canal Felipe Allende Mayorga, Osquinaza y Club de Autos 866. Muchas gracias. Hola hermanos de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar, les voy a hablar sobre cómo pueden quitarle el diablo, el demonio a una persona. Si ustedes conocen a alguien que esté poseído por el diablo, Satanás o por algún demonio del infierno Este video les va a servir para saber cómo le pueden quitar eh, el demonio a alguien eh, Bueno, el proceso es mmm, bastante... lo puedes aprender Es bastante fácil, pero si sí lleva una serie de, de, de pasos que tienen que tomarse en cuenta ¿No? ...como por ejemplo antes de que nosotros le intentemos sacar el demonio a una persona... ...vamos a necesitar un talismán... ...como este que está viendo en pantalla... ...un amuleto, un talismán... ...este es un amuleto... Eh, ...para qué es el amuleto... ...porque nosotros vamos a hacer contacto con la persona... ...y en el momento que nosotros vamos a tener que tocar a esa persona... ...para quitarle el espíritu negativo a la persona y para ello vamos a tener que eh, traer un talismán o un, un amuleto que absorba esa esa ese espíritu maligno, ese, esa energía maligno de ese ser y lo, lo, lo mande hacia el, hacia el amuleto para que ese amuleto abra un, una puerta dimensional, un portal dimensional a, hacia el inframundo, hacia el infierno y que ese demonio pueda regresar al infierno o, o de la dimensión que venga ¿no? en este caso hay, la mayoría de las veces vienen del infierno sí, sí, entonces, entonces eh, lo que yo quiero darles a entender es que el talismán o el omuleto va a ser eh, una puerta para que ese demonio pueda re, eh, regresar al infierno ¿sí? va a ser como... Eh, como si un agujero de gusano absorbiera ese, a ese demonio para que regrese al infierno entonces antes de esto eh, es muy importante conseguir un talismán de la fe cristiana o del budismo de, de la religión que usted practique eh, y ya después de eso voy a, voy a decir los pasos a continuación que tienen que hacer eh, antes de eso también eh, tienen que hacer un rezo tienen que rezar en lo que ustedes crean eh, en Dios. Si, pu si pueden, en un Padre Nuestro. Eh, es muy bueno, es muy efectivo el Padre Nuestro, rezar un Padre Nuestro. O según la religión que ustedes practiquen, pueden ir rezando. Pueden rezar del universo, aunque esto es un poco más complejo. Pero yo re eh, recomiendo hacer el, el típico rezo católico cristiano. ¿Sí? Eh, antes, recuerden, nos, nos ponemos nuestro amuleto, antes de eso hacemos un rezo, una oración eh, y lo último que vamos a tener que hacer es que vamos a tener que tocar a la persona poseída primero eh, que nada vamos a tener que eh, pues acercar a la persona a, a, a, una, a una pared, a un muro la vamos a, a, a acercar con nuestras manos para que... Eh, su, su energía eh, pueda servir como transporte para que se vaya a, hacia el talismán que es precisamente lo, queremos, lo que queremos que, que se produzca que vaya hacia el talismán para que se abra un vórtice de energía y que esta persona pueda cru, este ser demoníaco pueda cruzar a, al otro mundo ¿sí? entonces ya que si no hay un muro no hay una pared eh, pues las energías es, no se pueden ir las energías eh, no, se pueden, no se pueden controlar entonces el muro es para, para controlar para que las energías no se, puedan, no se puedan salir bien, entonces después de eso vamos a, a, a tocar a la persona y con nuestras manos eh, vamos a bendecir nuestras manos eso también fue algo que me faltó decírselo vamos a bendecir nuestras manos si podemos remojarlas en agua bendita mucho mejor porque esto va a ser eh, esto es parte del proceso es muy, muy importante remojar nuestras manos en agua bendita ya después de que hagamos los pasos talismán eh, a, acercar a la persona a un muro o pared eh, y rezar entonces si sí, nos acercamos y empezamos a, a, a tocar a la persona para con nuestras manos eh, empezar a quitarle eh, el demonio, empezar a quitarle el demonio y que finalmente ese ser, ese espíritu demoníaco, termine yéndose por el talismán. Entonces nuestras manos van a ser unas ventanas eh, que van a, a servir para eh, como transporte para que lleguen hasta, hasta el talismán, ¿no? entonces vamos a ir eh, tocando a la persona y bueno también cabe mencionar que el talismán es para que eh, esta, al final de cuentas no, no, no, se, no nos contagiemos de este espíritu demoníaco que al final de cuentas no terminemos siendo poseídos nosotros entonces el talismán sirve, sirve también como un bloqueador y de hecho es un bloqueador para que el demonio no te pueda poseer a ti entonces lo que vamos a hacer va a ser tocar a esta persona eh, mientras eh, invocamos al Espíritu de Dios para que salga el demonio. La vamos a estar tranquilizando, eh, vamos a, a hacer una, una, una, un, ¿cómo se dice? Un, una canalización energética para que se le pueda ir. La vamos a ir tocando hasta que poco a poco se le vaya el demonio. La vamos a ir tranquilizando. Para esto es muy importante decir que nosotros tenemos que estar en una vibra positiva o neutral. Si no estás en positivo tienes que eh, vibrar en una alta frecuencia para poder quitarle el demonio a una persona. Eso es también eh, lo que se necesita y bueno básicamente esto es lo que hacen los padres católicos los sacerdotes católicos cuando les llaman y les dicen que tienen tienen, eh, hay una persona que eh, tiene al el diablo adentro o está exorcizada ellos de esta manera exorcizan a la persona básicamente todos estos pasos que ya les he mencionado en este video son los que se hacen para quitarle el diablo a una eh, persona, ya después lo, a, lo iremos eh, analizando eh, más a fondo y es muy recomendable decirles que si no hacen estos pasos mejor ni lo hagan, porque puede tener consecuencias muy terribles eh, su, eh, si ustedes van el espíritu su, se, se les los puede poseer a ustedes incluso este espíritu los puede seguir hasta su casa y su caso puede terminar eh, acabando estado, eh, embrujando eh, y recibiendo ataques de parte de eh, demonios ¿Sí? entonces eh, anoten todas estas recomendaciones por si quieren intentar secarle el demonio a alguien bueno eh, vamos a terminar con esto por aquí ya después lo anunciaré más a fondo y suscríbanse al canal, activen las notificaciones denle like y si pueden también únanse muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video